Bienvenidos, bienvenidas a una entrevista más de temas de psicología, en este caso vamos a hablar del suicidio. Y tenemos con nosotros a Alfredo Pacheco, policía local de Valencia y además psicólogo. Alfredo, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, bien hallado, muchas gracias a vosotros por la invitación a la policía local de Valencia y en concreto conmigo por estar con, el, con vosotros en estos momentos. Daniel, queríamos hablar contigo un poco de suicidio por tus conocimientos y experiencia directa en, en casos de, de suicidio. Entonces me gustaría arrancar preguntándote si tienes la sensación de que la población en general conoce la incidencia de suicidios en, en España o en una ciudad en concreto? Es decir, ¿se conocen bien todo el número de suicidios que hay desde tu perspectiva? ¿O tienes la sensación de que por tu experiencia hay más suicidios de lo que la gente considera? Bien, bueno, eh, sabemos que el suicidio es una tendencia que va al alza en los países occidentales con las investigaciones que se están realizando, que supone la primera causa de muerte no natural, por encima incluso de los accidentes de tráfico. Y sin embargo, pues el espacio que ocupan en los medios de comunicación y en, en los planes también, digamos, eh, de, de, de preocupación de las administraciones, pues a veces no, no va en consonancia con esa circunstancia. Es lógico que entonces la población general pues, no, no, no está tan informada y por lo tanto preocupada y sensibilizada, que es tal vez lo más importante en esta materia. Hay un desconocimiento en mi opinión que poco a poco también se está levantando, poquito a poco se está hablando, como ahora aquí en el podcast, gracias a vuestra asociación, y ese es un espacio en el que creo que nos estamos moviendo ahora y que está haciendo que poco a poco también se conozca en términos generales. Muy bien. Y podrías hablarnos de la labor que hace la policía vinculada con, con este tema de suicidio, hablándonos de algún caso, de alguna intervención en la que hayáis participado como policía? ¿Algún, ¿Alguna intervención concreta? Claro, eh, la policía, en concreto la policía local, que, que somos nosotros, eh, somos el primer cuerpo en acudir habitualmente a una llamada, normalmente de emergencia, y, y somos los primeros en encontrarnos la situación, tanto cuando ya ha ocurrido el hecho y ya se ha consumado, como cuando la persona en este momento se encuentra en una situación que llamamos de intervención en crisis, donde tenemos que responder. Es más o menos regular que nos podamos encontrar este tipo de circunstancias al cabo de, de, del tiempo, y al cabo del año, una ciudad como Valencia, eh, pero bueno, hablamos toda la, todo el espacio de, de la Comunidad Valenciana, incluso de España, podríamos decir. Es normal que las policías nos encontremos con, con este tipo de llamadas. Son muchas y muy diversas las, las formas. Sabemos que, por ejemplo, las, las personas que llaman... Eh, la última que hemos tenido conocimiento fue de una persona que llamó para eh, manifestar que se quería suicidar lanzándose al vacío desde el alto de una, de una finca. Y acudieron los eh, la patrulla, estuvieron dialogando, lo hicieron estupendamente bien. Los, los compañeros de la patrulla policía local de Valencia y después de un tiempo, además bastante prolongado, consiguieron que, que la persona desistiera y, y volviera. ¿no? Fue, fue un éxito de, interven de una intervención en crisis, además por dos personas muy, muy sensibilizadas en ello. Lo uh -huh. cual. Bueno, vamos a ver entonces cómo se inicia ese contacto. Esa persona llama por teléfono diciendo: Estoy en una azotea o estoy en un balcón y me quiero tirar. Y os llama a la policía con intención de que vayáis a ayudarle o cómo, cómo es ese inicio del contacto? Bien, normalmente suele ser, porque no es fácil que el coche patrulla se encuentre en el mismo lugar y que lo observen directamente, entonces, como casi siempre, se recibe una llamada de advertencia. Puede ser eh, lo más habitual por alguien que está observando la escena, puede ser un vecino, puede ser un transeúnte de alguien que que pues, pasa por un puente y observa que hay alguien ahí pues, subido, que le llama la atención. Puede ser algún familiar preocupado también por el hecho de que no eh, se pone en contacto, no le coge la llamada a la persona que puede ser un asunto suicida. Y en ocasiones también, pues, efectivamente, se, llama, se reciben llamadas eh, directamente de las personas que, que manifiestan que lo quieren realizar. En ocasiones son llamadas que son atendidas y se les, bueno, se les eh, consigue mantener al, al teléfono para que pues, dé tiempo de que se pueda responder a la situación y en otras ocasiones pues, esas llamadas son tan breves que no es posible. ¿no? Por lo tanto, la forma de entrar normalmente suele ser telefónica en la gran mayoría de los casos. Hay personas que acuden directamente a las dependencias policiales a, digamos, a, a denunciar la preocupación que tienen y es entonces cuando ya sí hay, se inicia pues, lo que sería la la primera intervención de, de Acudio. ¿no? Muy bien, vamos a imaginarnos entonces esa llamada en donde una persona llama para decirme me quiero tirar por la ventana, por ejemplo, ¿no? y llama a la policía para, para eso. La persona de la policía que contesta en el teléfono, eh, ¿qué es lo que hace y cómo reacciona con, con esa persona? Lo primero va a ser siempre intentar comprobar dónde se encuentra la persona y la situación que tiene ahí. Si la persona se encuentra alterada o cuando llama a una persona también por otros motivos, pues normalmente alterada, se intenta escalmar, se le intenta eh, explicar que estamos para ayudarle, de que vamos a darle la, la máxima de la atención y de hecho se centra la atención y se prioriza este tipo de, de circunstancias como un servicio eh, prioritario por encima de cualquier otro. Y a partir de ahí lo que se intenta es ganar tiempo para poder conseguir primero saber cuál es el, el verdadero riesgo que, que se puede sospechar en un primer momento e inmediatamente ya pasar la información que se dispone a, a las unidades que puedan estar más próximas para que se dirijan al lugar. Mientras la patrulla se dirige lo más rápidamente posible a, a comprobar lo que está ocurriendo, lo que no está denunciando la persona, pues intenta mantener a la persona al otro lado del aparato y obtener otra información que paralelamente se le pueda ir dando a los compañeros que puedan entonces anticipar lo que sería la respuesta con, con el máximo de, digamos, de información y de prevención posible. Estamos hablando de que no siempre los suicidios son suicidios, digamos, de la persona, claro, esas circunstancias eh, tienen concretamente, claro, lo que, lo que puede ocurrir, qué consecuencias tiene ¿no? Eh, no es lo mismo una persona que amenaza con lanzarse vacío o que amenaza con ahorcarse, por ejemplo, que alguien como recientemente pues, eh, dispone de botellas de butano dentro de su domicilio y, y amenaza con, con prenderles fuego o con hacer que, que explosionen. Entonces ahí digamos que la respuesta es mucho más compleja e implica también movilizar, por otra parte, otro tipo de servicios de emergencia que también estamos ahí, como son bomberos y servicios sanitarios. ¿Eso es un caso que, que hayáis tenido en Valencia? ¿Gente que amenaza con estallar bombonas de butano, por ejemplo, o algo así? Bien, mira, eh, ese, te pongo un ejemplo de algunos de los que yo he participado, eh, también personalmente en su día. ¿no? Este nos lo encontramos con decir, una vecina que llamó, manifestando que oría a butano, en lo que era el rellano de una finca. Cuando acudimos al lugar, efectivamente había, había una concentración ya de olor y de gases que, que nos hacían sospechar que podía ocurrir. En ese momento, lo primero, antes de, de intentar entrar en ningún sitio, era comprobar quién podría ser y si tenía antecedentes. Lo cual también, pues otra vecina nos comentó que sí, que se trataba de un señor que manifestaba haber estado pues, sea, deprimido, de que separado recientemente, había tenido. ...también problemas económicos y entonces la sospecha era que efectivamente pudiera estar haciéndolo. En su domicilio conseguimos, tocando la puerta, no tocando el timbre, eh, tocando sencillamente la puerta... ...y tras un rato de que la persona todavía respondía, entrar a hablar con él. Lo que había hecho era sencillamente eh, soltar todo el gas dentro de, de su domicilio, tapando cualquier eh, digamos pequeño espacio... ...por donde pudiera salir, por debajo de la puerta, por las ventanas... Y pensaba ahogarse de esa manera. Claro, ahí estamos haciendo, estaba generando una pequeña bomba, que era un riesgo. ¿no? Entonces, ese servicio al final pues, bueno, se respondió con los servicios sanitarios. La persona, luego le hicimos un seguimiento y efectivamente con el tiempo, los servicios de salud mental, el hombre salió de esa situación de depresión. ¿no? Pero son casos también que, que, aunque no nos parezca sorprendente hablarlos desde la policía como algo... Tal natura. Pero es, es, es frecuente que nos encontremos diariamente o regularmente casos así que no trascienden tampoco a la opinión pública. ¿no? La policía no solamente tenemos esa, esa imagen de estar ahí pues, denunciando, siendo los que ponemos orden, ¿no? ahora estamos con las mascarillas y hay que, hay que cumplir con ellas también, por supuestísimo. Bien de todos. Sino esos servicios de ayuda, en el caso de, de todas estas atenciones, de trastornos psiquiátricos y en concreto el suicidio, son, son servicios poco desconocidos, muy desconocidos, poco conocidos, pero que están ahí, ¿no? Y que a lo largo, ya digo, de los cuerpos de policía local, el municipio más grande o más pequeño, eh, terminan por encontrarse. ¿no? Es raro el policía que no se ha encontrado un, un fallecido, un, una persona que se ha suicidado, una persona que. Lo ha, lo ha intentado y se lo ha ayudado. ¿no? Imagino que en ese tipo de situaciones aparecerá bastante miedo, ¿no? Porque cuando estás en un edificio en donde hay un olor a gas muy fuerte, la sensación que tienes es que en cualquier momento esa persona le puede dar por encender una cerilla y cargárselo todo a vosotros por delante y a los vecinos también por delante, ¿no? Entonces, hay, me imagino que a la par una sensación de urgencia, de miedo, de respeto por la situación, no sé, serán emociones muy encontradas ahí, me imagino. ¿no? Claro, y ahí es importante la preparación también de los policías, la formación ¿no? en, en, en psicología. En, en, yo he tenido la oportunidad de estar formando en, en esta materia, en psicología, y en el tema del control del estrés, ¿no? el propio control de las emociones. Y, y es una de las circunstancias que, que van con el uniforme. Es parte de, hacer, de entender que en un momento dado, cuando todo el mundo se retira ante una situación, tú eres el que tienes que ir allí. ¿no? Eso no quita para que seamos personas y efectivamente uno lo lleva por dentro. En ocasiones hay personas que son perfectamente válidas en su día a día, pero por lo que sea hay circunstancias en donde ese momento no puedes. No, no puedes gestionar bien la emoción, no puedes hacerlo y es cuando también... Pues, el que está al lado tuyo tiene que dar el paso, ¿no? Recuerdo un caso de, un, de una persona, se había suicidado, ¿no? La, la mujer eh, se, había, se había ahorcado en su domicilio, llamó a su no, marido, personas jóvenes, relativamente jóvenes, y tenían dos niños, ¿no? Y yo recuerdo un compañero extraordinario y, y se me vino abajo en ese momento, ¿no? Vio a los niños y ese tipo de circunstancias están ahí, ¿no? Luego tenemos que estar ahí también los policías después para poder superar eso, ¿no? Pero, pero la formación en, en ese control de estrés y en esa capacidad de responder es fundamental y se trabaja mucho, se trabaja mucho en policía local. Es que a nivel visual debe de ser muy impactante, me imagino, ¿no? El ver un cadáver colgando de, de una cuerda, supongo que visualmente, al, a los cuerpos y fuerzas de seguridad que hacéis intervenciones, pues... No sé, veréis eso también como algo impactante, ¿no? Claro, y hay una especie de dicho dentro de, de, de nuestra profesión y es que eh, uno se acuerda siempre del primer fallecido que ha visto, o sea, un accidente de tráfico, o sea, un suicidio, se te queda grabado esa primera vez y, y es inevitable que no te venga a la cabeza cuando, cuando vuelves a rememorar un poquito de esas emociones, claro, sí. Uh -huh. Muy bien. ¿Podemos hablar de algún otro caso en donde hayáis tenido que intervenir para que la gente que nos está viendo y escuchando se imagine esas escenas del primer contacto y sepa también exactamente qué es lo que se hace a nivel de comportamientos de la policía cuando estamos en contacto con alguien que, da, que transmite la idea de que se va a suicidar en ese momento? Claro, mira, eh, tuvimos la oportunidad de intervenir en un, en un puente eh, hace un tiempo, una persona que se había eh, subido y amenazaba por eh, lanzarse al vacío. Estábamos vacío, hablando de un, de un puente en donde hay muchísima, muchísimas personas y generó también una alarma social. ¿no? Ese es un caso complicado porque muchas veces esa presión o esa visión que tiene el, el suicida de las personas alrededor le puede, le puede, en algún momento dado, frenar a que no lo haga, o otras veces incluso ser contraproducente ¿no? y lanzarse. Eh, en el caso de esta, este señor, que era una persona también que tenía un trastorno mental, después pudimos comprobar, el trabajo fue eh, complejo porque llevó prácticamente dos horas, eh, se si había... Eh, puesto una soga alrededor de la cuerda y la había atado a la barandilla, con lo cual había el riesgo de que pudiera lanzarse y entonces quedaría ahorcado, no se precipitaría hasta, hasta el final del, del puente. El trabajo que hicieron los policías que acudieron allí, además fueron policías que se habían formado, algunos de ellos en esta materia, tiempo poco antes de, del suceso, fue la verdad es que bastante bueno, siguiendo lo que era un poco todo el protocolo, el procedimiento de trabajo. ¿no? Lo primero es advertir eh, suficientemente de, de qué está ocurriendo desde la central de policía, cuando se recibe la llamada, que en este caso se recibieron bastantes llamadas, lógicamente. Cuando acudieron al lugar, lo, lo primero que tienes que hacer es la prevención, ¿no? uno tiene que tener cuidado consigo mismo, porque no puede abalanzarse no a, a acoger a, a la persona. Muchas veces eso puede ser lo que lleve a la persona a lanzarse, incluso en ese momento de su, distinto supervivencia, agarrarse del policía y terminar precipitándose los dos. ¿no? En ese caso, pues eh, se cortaron las calles, se evitan que siempre hayan otras personas que estén presenciando el hecho, no sabemos lo que puede ocurrir. Especialmente los niños, lo que hay que evitar también que no observen estas circunstancias. Y a partir de ahí, un policía, que es la persona que en ese momento... Tenga mayor capacidad de, de control de la situación, del de, de estado de ánimo más propio para poder entablar la conversación, acercarse poco a poco e intentar conseguir que esa persona hable. En este caso, estuvieron hablando, estuvieron dialogando durante muchísimo tiempo. Le costó que la persona entendiera pues, que hay siempre un motivo de esperanza por el cual esta solución, que es, a fin de cuentas, lo que le lleva a la gente a suicidarse, está ahí. Ese caso. Eh, cuando la persona, y por eso lo señalo, cuando la persona desistió eh, o parecía que desistía de lo que era el, el lanzarse, después de, de mucho tiempo estaban ahí dialogando y salió de lo que era la zona de la barandilla, pasó a, a parte del puente donde estaban todos y cuando parecía que estaba eh, todo más o menos controlado y tranquilo, esa persona le dio un arrebato y... Eh, y se giró inmediatamente, intentó correr otra vez hacia la barandilla y lanzarse. ¿no? Afortunadamente ya había suficientes personas para alrededor y evitarlo ¿no? y cogerlo. Es decir, ese señor, pues bueno, los servicios sanitarios y finalmente pues, eh, se resolvió satisfactoriamente. No siempre ocurre así, a veces que llegamos y ya se ha consumado el hecho, pero en este caso está ahí. Suele ser tal vez el, el caso de intento de suicidio en el que más habitualmente nos encontramos, ¿no? las personas que han decidido hacerlo. Estamos hablando entonces de varios elementos que son importantísimos. Uno de ellos es salvaguardar la propia seguridad vuestra o de cada uno, ¿no? porque como dices, una persona que se está tratando de suicidar, hay veces en las que puede engancharte y en lugar de un muerto son dos muertos, incluyendo a la persona que está tratando de auxiliar. ¿no? Y has hablado también de la importancia de entablar conversación. ¿Cómo se inicia esta conversación y qué aspectos consideras que son importantes en iniciar esta conversación? El principio de una conversación es, primero, presentarse. Mira, soy, soy Alfredo, soy policía local, vengo a ayudarte. No voy a hacer nada en un primer momento, no voy a acercar, no te voy a agarrar. Pongámonos en el caso de la persona que está ahí siguiendo el ejemplo de antes del caso de la persona que amenaza con precipitarse. Y en ese primer momento se trata de establecer un poco de rapport, ¿no? de relación, en la cual la persona vea que no eres una amenaza para sus intenciones, una, una amenaza que desde su estado mental entienda que puede ser eh, la que le va a quitar la, la, la idea suicida, ¿no? esa ideación que pueda tener de, de resolverlo todo. Muriendo, matándose. ¿no? Ese primer momento implica entrar de una manera tranquila, de una manera directa, manteniendo la distancia apropiada de seguridad, donde la persona eh, primero no pueda eh, en, su, en su salto pues, llevarse también a alguien agarrando de alguna manera pues también eh, haciendo que, que si estamos en otras circunstancias, pues, imagínate que está amenazando con... Eh, pues dispararse con una escopeta y volarse la cabeza pues evidentemente el policía que pueda venir que, que gire contra él ¿no? el momento de la seguridad cuando lo tenemos más o menos controlado empezamos por aquí a lo que sería tener una mínima conversación social ahí lo podemos hacer cualquiera no hace falta tener una gran preparación se trataría de, de conectar en ese primer instante y que la persona gire su atención a lo que estamos hablando algo tan sencillo como es Presentarse, decir que vengo a ayudar, de que no voy a hacer nada en un primer momento y que esté tranquilo, que solamente queremos hablar y comenzar a que nos cuente qué es lo que ocurre, qué le ha llevado aquí, por qué quiere hacer eso. Se está dando cuenta de que hay mucha gente mirando, de que podríamos evitarlo de otra manera, de que tal vez de algún pequeño paso hacia nosotros que venga. Ven a... Ponte a este otro lado del puente, voy a seguir estando a gran distancia de ti o una distancia prudencial, dos metros para hablar, pero ya está gente mirando, estamos asustando porque no evitamos eso de otra manera, porque no vienes entramos dentro de la habitación, tú estás en el balcón, yo estoy dentro de, del comedor, y, pero salte. Entonces intentamos de alguna manera que la persona entre a, a ese diálogo que sabemos que es eh, directamente proporcional el tiempo que hablamos a lo que sería la esperanza de solución positiva. ¿no? Ese sería, digamos, el comienzo de una intervención cuando podemos, lógicamente, hablar con, con el presunto suicida. Muy bien. Y en ese diálogo es que es súper interesante esto que estás comentando, porque habla de una, una presentación para que esa persona se pueda dirigir a ti por tu nombre, ¿no? lo cual genera cercanía o familiaridad. Eh, y luego es, has dicho algo súper importante, que es eh, Darla a entender que no estás ahí para impedir que se tire, porque entonces os generaría ese enfoque de, de chocar el uno contra el otro, ¿no? Es simplemente hacer que se sienta tranquilo con, contigo, ¿no? ¿Y qué características tiene que tener concretas ese diálogo, esa conversación a nivel de escucha, de mirada, de movimientos? De, ¿qué, ¿Qué destacarías tú en, en esas situaciones? Lo primero eh, sería que estuviéramos centrados en esa conversación, apagamos la emisora, dejamos el móvil, intentamos que la persona comprenda que realmente nosotros queremos ayudarle, que le queremos escuchar, por lo tanto, esa escucha activa que, que sabemos que es importante en el día a día, en este caso todavía más, mantenemos una mirada directa, pero no desafiante, eh, dejamos que la persona hable, sobre todo nos manifestamos con la comunicación no verbal y también con la verbal de una manera tranquila. Tenemos que demostrarle a la persona que no estamos tan nerviosos como seguro que estamos los policías cuando estás ahí o estás preocupado, tienes miedo, lógicamente, pero tenemos que mantener el control de la situación y entonces le mostramos también con los gestos, con el tono de voz, con el volumen de voz, que estamos tranquilos, que le queremos escuchar. A partir de ahí... Eh, es importante que, que no seamos muchos siempre alrededor o cercanos a la persona. Es decir, que solamente una de las personas intervinientes, el policía o la policía que esté allí, sea el que pueda de alguna manera estar más en contacto con la persona en el diálogo. ¿no? Y con ese primer momento, lo, sobre todo lo, tenemos que preguntarle. No hay que iniciar a, a explicarle que lo que tiene que hacer ¿no? o amenazarle con lo que puede ocurrir si lo hace. La persona que necesita es soltarse y liberarse un poquito y la primera pregunta siempre es, eh, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿no? ¿Qué motivos te han traído aquí? ¿Eh? Y cuando la persona empieza a contestar, ahí es cuando eh, tenemos el, el principio ¿no? de, de, del enganche. Fenomenal. Has dicho, la comunicación es directamente proporcional a que esa persona desista de su intento de suicidio, eh, eso indica que si conseguimos que la persona hable, como que va tranquilizándose de esa necesidad de suicidarse. ¿no? ¿Nos, ¿Nos puedes comentar, Alfredo, alguna situación que conozcas en donde la persona se ha ido tranquilizando a medida que hablaba con, con un policía, no sé si contigo o con algún compañero tuyo, para ver cómo cambia la intención de la persona a medida que va hablando con la policía? Claro, mira, ahí no hace mucho por la noche llamó una, una mujer que quería suicidarse y quería despedirse. Llamó a la policía local porque ella indicaba que ya no tenía a nadie a quien poder llamar o dirigirse y, y era su forma de despedirse llamando a la policía. En ese caso, eh, el agente de policía que se encontraba en el retén empezó a mantener una conversación, a preguntarle, a que le explicara. Eh, la mujer entró en el diálogo, quería expresarse, a la vez se dotó a un coche patrulla para que intentara localizar más o menos por donde se podía sospechar, por la información que iba poquito a poco sobresaliendo, ¿no? eh, de, del intento... De... Ella manifestaba que quería suicidarse eh, tomando pastillas, es también otra de las formas que, que de las llamadas que más atendemos, ¿no? los intentos de suicidio por el, la ingesta ahora de lo que serían medicación y sobre todo psicofármacos. Y en el caso de que estamos hablando, eh, la mujer, en el tiempo que el policía está hablando, cuando tú sueltas y sacas todo lo que tienes dentro, empiezas a notar ¿no? que, que te vas liberando de, de, de esa tensión que te impulsa a, a tomar la decisión de ahora sí, es pues, cuando voy a suicidarme, ¿no? La gente que llama y que se pone en contacto con alguien, eh, sabemos en psicología que el 50% del tiempo es, de una psicoterapia es arte, ¿no? es dejar que la persona pueda entrar a, a expresarse, a dejar que cuente aquello que tiene dentro y cuando ya lo has sacado, ese nudo que tienes dentro de ti es cuando ya puedes entrar a, a la ayuda. Eso en nuestro caso, intervención en crisis, es prácticamente lo que hacemos. ¿no? no puedes entrar a hacer un tratamiento porque no es nuestro trabajo ni tampoco es el tiempo. Pero sabes que cuanto más tiempo la persona esté hablando, más fácil va a ser que pueda localizarla. Ese caso acabó ella eh, asomándose al balcón. Eh, se asomó al balcón para llamar a los policías que estaban por abajo buscándola. Cuando ella ya se tranquilizó, subieron arriba, estuvieron hablando. Evidentemente... Eh, se llama un servicio sanitario para que también la valoraran luego. ¿no? Pero fue ese caso que estamos hablando de, de cómo el tiempo, tal vez una hora de teléfono, tranquilamente sería eso lo que pudieron estar hablando, eh, lleva a que efectivamente no, no lo hicieran. ¿no? En este caso en concreto da la sensación de que esta mujer que quería tomarse pastillas tenía una sensación interna de gran soledad, como que no tenía nadie con quien hablar. Ahora has dicho... Eh, que llamó a la policía un poco con necesidad de contárselo a alguien. ¿no? Eh, por, por tu experiencia, Alfredo, ¿tienes la, la sensación de que la soledad está detrás de, de muchos intentos de suicidio? Porque parece que es un elemento que es frecuente, ¿no? El no tener a nadie con quien hablar, ¿puede ser? Bueno, la, la soledad o no tener la oportunidad de comunicarte con otras personas, sabemos que es un factor de riesgo que se suma a otros tantos que pueden hacer que efectivamente... Eh, tengas más, más, más riesgo ¿no? de, de suicidio. Tal vez no sea la soledad en sí misma, sino la incapacidad de, de, de poder comunicarte bien con otras personas y de expresarte emocionalmente. Muy bien, como, como factor, ¿no? Factor importante. Y hemos hablado de actuación en intentos de, de suicidio. Eh, has hablado de, de tirarse por un puente, de tomar pastillas, de intoxicarse por gas, por gas butano. ¿no? Eh, por tu experiencia durante estos años, ¿cuáles son los métodos de suicidio que más habéis atendido como intento de suicidio o como suicidio consumado? Bueno, no hay tampoco una estadística concreta, digamos, desde el, dentro de la, de la policía, en ningún ámbito a nivel nacional, eh, pero sí que te puedo decir cuáles son las formas más habituales que también varían un poco entre hombres y mujeres, pero sabemos que, por ejemplo, el, el, el suicidio por sobreingesta de, de fármacos, que cada vez es más difícil por la seguridad que tienen, pero se da el precipitarse por la, un espacio abierto, puede ser desde eh, pues un, una ventana, un balcón, hasta lo que sería desde un puente o un acantilado, el suicidarse con armas de fuego. No, no se da tanto, tal vez, como hace unos años, todo el uso de la escopeta y también el lanzarse a los medios de, de transporte. ¿no? El metro o el tren es una de las formas también que, que se han ido limitando porque se, se vio durante una época que era algo habitual y se pusieron medios y vallas, en los, sobre todo en los puentes que dan hacia los, los trenes de cercanías. ¿no? Sí. Son esas las formas más habituales junto con el ahorcamiento, que, que siempre ha sido y, y está ahí, ¿no? A veces eh, dentro del propio de, de, de, del propio domicilio, dentro de la propia casa, otras veces en la calle, en el campo, en cualquier árbol, ¿no? Suelen ser en nuestra realidad social las formas más habituales. ¿Y la policía ha, ha tenido que atender repetidas veces o varias veces eh, algún alguna persona que se estaba intentando suicidar que ya no era la primera vez que lo, que lo hacía Claro, sí hay personas que intentan suicidarse en repetidas ocasiones, también hay personas que, bueno, como decimos no son realmente personas que quieran suicidarse son para suicidios y que regularmente y a lo largo de los años incluso han ido llamando, se les conocen y se tienen, se tienen localizadas a esas personas también que, que han llamado porque tiene alteraciones mentales o porque pasan épocas difíciles y es la forma de llamar la atención. ¿no? En el caso de las personas que a lo mejor han intentado suicidar si no la han podido consumar, eh, sabemos que eso es un riesgo. ¿no? Porque, de hecho, el mito nos dice que eh, mucha gente cree que el que no la ha conseguido una primera vez no la va a volver a hacer. ¿no? O sea, al contrario, el que ya lo ha hecho, sabemos que es un factor de riesgo. Ya lo ha intentado, puede volver a intentarlo. Y efectivamente, hay algunas personas que, que bueno, existen. Los medios de asistencia de emergencia que, que tenemos son los de localizar, controlar, prevenir y evitarlo, ¿no? pero a partir de ahí entra ya en un circuito social y también eh, pues, eh, administrativo, sanitario, complicado, familiar, ¿también? y puede ocurrir que vuelvan a ser repetidos y que incluso a lo largo del tiempo pues, puede haber una de esas veces en donde efectivamente tenía por suicidarse, como se ha dado el caso en, en distintas veces. Muy bien. Eh, me imagino que por la tensión, estrés y muchos otros factores que atraviesa la policía, incluso dentro del cuerpo de policía, es posible que haya habido algún intento de suicidio o, o alguna conducta tendente a, al suicidio. Eh, ¿Tienes conocimiento de este tipo de casos dentro del cuerpo? Claro, eh, tal vez mm, no me centraría tanto en hablar de nuestro cuerpo de policía en Valencia, sino que lo voy a hacer más extensible porque sabemos que en general en la policía en términos generales a nivel internacional y también nacional, los casos de suicidio eh, también están presentes y han ido en aumento en los últimos años en el caso de la policía eh, en términos estamos hablando de policía nacional, guardia civil, policías locales, los suicidios son algo que no es extraño que ocurra regularmente y que podamos conocer, que se ha dado a lo largo de, de la geografía española. El problema ha sido siempre pues, un poco la, la atención que se ha dado a este hecho y, y ha quedado un poco, a veces, eh, tal vez poco atendido la Policía Local de Valencia sí que dispone también de un servicio médico, además muy preocupado por estas circunstancias y se han puesto y se han dispuesto pues, ciertas medidas también para atender. ¿no? Pero las policías locales, sobre todo aquellas que tienen pues, eh, son de poblaciones pequeñas, por pequeñas, no, no disponen de esos recursos. Eh, sabemos que es un factor de riesgo el tener acceso a las armas de fuego, que es nuestro caso. Y ahí pues es el. normalmente eh, ...medio que se suele utilizar en el caso de los policías para poder suicidarse. Claro. Muy bien. Eh, Alfredo, para ir finalizando, me gustaría eh, llevar nuestra atención a, a alguna escena concreta, alguna imagen concreta que permanezca en tu recuerdo vinculado con el tema del suicidio. Porque hay muchas veces en donde pasamos por situaciones así impactantes y se nos queda una imagen o una foto en la cabeza que cada vez que pensamos en, en este caso en el suicidio, se viene esa imagen, esa escena o ese recuerdo a la cabeza. ¿Hay alguna imagen que tú recuerdes especialmente cuando hablamos de, de suicidio, de alguna cosa que te haya sucedido vinculada con, con el suicidio? Mira, pues eh, Fernando, te contaría, como decía antes, la primera vez, ¿no? La primera vez que ves ahí un fallecido y fue cuando trabajas. Estaba de agente trabajando y nos llamaron que había algo colgado en un árbol en una zona pues, limítrofe de la ciudad de Valencia, que, que hay una zona de campos, unas casas y no se veía muy bien. ¿no? Y llegamos cuando era eh, el momento del amanecer, que estaba saliendo la luz, y al acercarnos, que llevamos cuatro en dos coches patrullas, nos encontramos que lo que había era un, un hombre que se había colgado de un árbol. ¿no? y estaba allí, ya fallecido hacía horas, ¿no? Entonces yo lo que recuerdo fue la sensación de soledad, ¿no? La sensación de, de cómo alguien eh, va a un sitio alejado, se, se ahorca él solo, eh, sin despedirse de nadie, ¿no? Esa, entonces se dio esa circunstancia de, de que tal como llegamos los cuatro a la vez, se mantuvo un silencio, que nos costó romperlo en ese momento. No, yo creo que nos quedamos todos muy impresionados de, de la circunstancia, y en mi caso, que fue la primera vez que, como policía, posteriormente como psicólogo, podía haber tenido, tenía experiencia de haber tratado y de haber visto, pero sin embargo, por eso digo que el trabajo de policía es especial, esa primera vez eh, se quedó ahí, ¿no? la sensación de pena y de sorpresa, que es muy habitual que luego la, la podamos tratar y comentar dentro de, de nuestro trabajo. Uh -huh. Entiendo que no dejo quizás nota de despedida o algo así, que no sé hasta qué punto... ¿Eso es algo más bien de las películas o realmente los suicidas como este hombre que estás comentando que se suicidó ahorcado? Eh, ¿Dejan habitualmente notas de despedida o notas para la familia o algo así? Sí, el dejarlo hecho y preparado, incluso haberlo dejado por escrito con tiempo, con tiempo antes del hecho, es algo que se da regularmente. El dejar una nota de despedida, una carta manifestando... Normalmente que le perdonen o que eh, lo hace porque no tiene otra forma de salir de ahí, incluso queriendo, de alguna manera, dentro de su forma de pensar, eh, preocupándose por los demás, decir que lo hace para que dejen de sufrir por su culpa, es eh, ritual que te encuentres con pues, personas que se han precipitado por una ventana en la ciudad, pues, que además de, de lo que han hecho, hayan dejado una nota de despedida. Sí, sí. Uh -huh. Muy bien, pues, pues nada más Alfredo, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por, por habernos comentado y por un poco de todo este tema vinculado con el suicidio a través de tu experiencia y por haber compartido con nosotros pues estas situaciones que tanto nos van a servir a la gente que queremos aprender más sobre este tema de la prevención e intervención en conducta suicida. Muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Pues hemos estado hoy con Alfredo Pacheco. Alfredo es intendente de la Policía Local de Valencia y es además psicólogo, como habéis podido ver a lo largo de la entrevista. Y nada, no, os invito a seguir viendo el resto de las entrevistas en este mismo canal. Que tengáis un buen día. Hasta luego.